Que quede para el recuerdo uh, Básicamente me quedé dormido Y perdí el vuelo Era un vuelo a las 7 de la mañana Puse la alarma al máximo volumen Pero estaba tan cansado que me quedé dormido No escuché la alarma para cuando me di cuenta ya era muy tarde Salí con las justas Llegué con las justas Y llegué justo cuando el avión ya había salido Así que perdí ese vuelo Y más que todo perdí ese dinero Así que voy a, ya no voy a Sendai uh, Voy a quedarme... Eh, un poco más aquí en Osaka, tal vez sentado eh, en un internet café editando videos, jugando algo así. Y después me regreso a Tokio. Ya no voy a poder compartir la senda Y qué pena. Me duele más a mí porque yo pagué por un vuelo que no usé. Maika. Buenos días. Ja. Esto es interesante. I cracked. Es como que se rompió. En vez de iPhone o iPad, lo que sea, I cracked. Estoy dañado. Es muy di divertido. Por supuesto, como podrán imaginar, en este iCracked, se arreglan celulares. Por eso es I cracked. estoy dañado. Es un evento en el que solo se puede entrar si tienes un ticket. No puedo entrar, porque no tengo el ticket. No me van estas cosas, pero bueno, vine aquí de visita, de una vez. Si a alguien le gusta, pues, será, me podrá dar una opinión más informada sobre este tipo de cosas. Esto Estaban promocionando un, un drama, creo que una película, que se llama Kimi no Hana ni Naru. Kimi no Hana ni Naru. Tenemos llaveros, este, abanicos. Y bueno, hay un montón de chicas. O sea, lo que estoy notando es que solo hay chicas aquí, no hay chicos. Entonces, como que me siento un poco fuera de lugar porque no hay chicos. Entonces, que esto, esto es más para las chicas que para los chicos, no tengo idea. Pero bueno, tenemos este, cosas como llaveros, mercancías... Este, y hay cosas que ya se han acabado, por ejemplo, esta, como llaveros o pegatinas, stickers, ya se acabaron. Entonces, eso es bastante popular y se imagina. Estamos protegiendo a las personas. Todos Los policías dice aquí, protegemos a los niños, protegemos a las mujeres. Eh, estamos protegiendo también de estafas y de este, accidentes de tránsito. Saben que me dio sed. Así que voy a, a tomar un agua. Voy por esta. Pion. Y. rojas. Nihongo sui. Es una mañana fría. Que um, me anda por estas callejuelas. Me ando por estas callejuelas japonesas en Osaka, antes de mi vuelo. Es una pena que haya perdido el vuelo, Qué estupidez, pero estaba tan cansado que les digo, perdí el vuelo porque me quería dormir. Ah, perdí dinero. No es divertido ese. Aquí están promocionando la película de Mario. Mamma mía. Let's go. Let's go. Ya en la cocina. Por el nombre, no sé qué tipo de restaurante sea RUMBA RESTAURANTE Y BAR huh. Me pregunto qué tipo de restaurante será Una cosa que me he dado cuenta es que Los kanjis que se utilizan para títulos de nombres y restaurantes son extraños Por ejemplo, esa hiragana es rara Si no es Wii es we, no me acuerdo cuál es Pero es una hiragana antigua, ya no se utiliza Excepto para el nombre de este restaurante, por supuesto bueno, ya que perdí el día de hoy el avión a Senda voy a tener que quedarme un día más en Osaka. Está dando unas vueltas comprando algunas cosas, vendo unas últimas cosas, tomándome las últimas fotos. Y en las últimas horas me voy a quedar pues en este café internet de eSports. Una tienda libre de impuestos, por supuesto. Welcome to Japan. Menzeten, una tienda libre de impuestos. Por supuesto, bienvenidos a Japón. Vengan a gastar plata. ¿Ah? ¿Qué otro, ¿De qué otra forma les daría la bienvenida? Por supuesto que son bienvenidos a Japón para gastar plata, maldición. Naka En lo aquí, el río Dotombori creo que es. Pero visto desde, el otro, desde otro lado. Creo que las calles más famosas es por allá, a lo lejos. Pero el río se extiende por otras partes donde ya no está tan iluminado. Me estoy alejando ya de la ciudad de Osaka. Estoy caminando hacia la parada de bus para regresar a Tokio. Ah, mi plan se fue al... Retrete. <risa> Bahía. El destino... me da la oportunidad de visitar estas calles por... tal vez última vez. Ah, mientras camino hacia donde tengo que ir, a la estación de bus. A veces me pregunto, a veces dudo de la capacidad de guiar de Google Maps. ¿No les ha pasado que a veces Google Maps les guía por unos caminos medio tránfugos? Está bien si quieres explorar y perderte, pero ¿qué pasa si tienes planes o tienes prisa? Y también por ese tipo de lugares que a veces ni siquiera hay salida. Ma, hablando de Japón, va, todavía estamos bien, pero ¿qué pasará con otros lugares? a la estación de bus que me pertenece, bueno, que me, que me es pertinente, Namba, y me gusta el logotipo de esta Gairolin, de esta operadora de buses, Jam Jam Line. Es un humanito con una gran, no sé qué, trompeta, trombón, saxofón, lo que sea, tocando. Jam Jam Line. Aunque encontrar esta estación sí está un poquito difícil porque... Um, si no sigues bien las instrucciones, podrías perder el bus, porque adelante hay otra estación y todo. Como sea, esperaré aquí un poco más y me iré a Tokio. Bueno, eh, me subiré aquí y bueno, creo que de aquí voy a destino a Tokio. Gracias por acompañarme durante estos días en Osaka. Espero poder seguir compartiendo mis aventuras con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye bye. Uh, este bus tiene dos pisos, esto es nuevo. Ni no vi. La luna está muy bonita, no se puede ver bien en la cámara, pero está grande, roja y cuarto menguante.